Buenos días, para actualizar información sobre el incendio forestal en Gómez Farías, hoy jueves 7 de abril por la mañana, hemos decidido ajustar el porcentaje de avance en el control del incendio, lo vamos a establecer nuevamente en 50%, esto derivado de la onda de calor que tuvimos hace unos días y el norte fuerte del día de ayer pues que nos complica la, el trabajo del incendio. Tenemos eh, una estimación de 1.500 hectáreas de afectación, eh, 346 personas laborando, cuatro equipos aéreos, probablemente habilitaremos un campamento más en lo que es la zona del Porvenir y eh, con la posibilidad de arribo de nuevas brigadas de CONAFOR y SEDENA en los próximos días.